Hola, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Forma parte del tejido conectivo, que está ampliamente distribuido en las articulaciones, los huesos y en la piel, en el que hace una función de resistencia y de elasticidad. Ya hace años que el colágeno se consume como complemento nutricional, sin embargo, la forma en la que se consume es colágeno hidrolizado, es decir, en la que la estructura está rota en pequeñas partes o péptidos. Sin embargo, no todos los colágenos hidrolizados son igual de eficaces, ya que los péptidos tienen que tener el tamaño adecuado para ser absorbidos y actuar en el lugar adecuado. Peptán es un colágeno hidrolizado desarrollado y registrado por los laboratorios Rousselot. Está constituido por péptidos cuya composición es la misma que la que encontramos a nivel humano en las articulaciones y en la piel. Se trata de un colágeno que es inodoro e insípido, con lo cual no aporta ni olor ni sabor al producto acabado, aunque se utilice en elevadas concentraciones. Además, su digestibilidad es muy elevada y se absorbe más del 90% de los péptidos. Además de estas características, Peptan tiene estudios clínicos y científicos. Peptan ayuda a la salud ósea y articular. Peptán es un colágeno hidrolizado de origen natural eficaz en el fortalecimiento de los huesos. Esto se lleva a cabo restaurando la densidad mineral ósea al aumentar el tamaño y solidez de los huesos. Por ello, Peptán es de gran ayuda en la prevención de la estropeanía o debilidad ósea. Peptán ha demostrado científicamente que estimula la actividad de los osteoblastos, o células formadoras de hueso. A nivel articular, Peptan ayuda a mantener las articulaciones sanas y flexibles. La mejoría sobre la articulación reduce el dolor durante el movimiento y al igual que con los huesos, Peptan ha demostrado científicamente que estimula la producción de colágeno en las células de la articulación, los condrocitos. Peptán ...también tiene efectos positivos sobre la piel. Se puede afirmar que peptán estimula la belleza desde el interior... ...prolongando la juventud de la piel. Los estudios clínicos realizados en mujeres... ...certifican que peptán aumenta la hidratación de la piel... ...previene la formación de arrugas profundas... ...reduce el relieve de los surcos... ...y aumenta la flexibilidad de la piel... Todo esto convierte a peptán en un ingrediente ideal para nuestra belleza externa. En resumen, peptán es un ingrediente alimentario seguro que puede ser consumido por su alto valor nutritivo para el organismo, pero que además posee funciones importantes para la salud articular, ósea y para la piel.